Que más y meto un Jesús o Ne Samaria, ni maucas y yo para uya Galilea. Jesús a no yehua y que otras tus que y chanescawan, Y cuando Galilea, un un pachanesque, cuas lo que se no huyazcas Ne Jerusalén y panon ilwit Pascua, y Pascua, ni no chitle un pachichiu. Jesús o céspa o huaslas campa un atlo que cuepca vino. Un panemía sen y huellit la rey. Yehuanye panón sen y cuneus cual lo Y cuacjum huellit la loquimatica Jesús u judea, ni manecayuyeco galilea. Uyahuquitato ni manuquic no traslanili para mauya y cham, ni mamaquipasti y Jesús, Qué más no no no no no no no Jesús Oquíslí. Ni mejor mes ni plan el toca, talas ninguidas la maui soltínima milagros. Pero un hoyita panlewis que tú Oquíslí. Señor, ni mantis lleva, antes mi no coneo. Ni más Jesús Oquíslí. Shuí amo chang, mu Un traca tu que el toca clínong Jesús Oquíslí ni más huia. Y co aquí un y ta kit kawang o que no ni más o que es listo. Ni o que Ni Ya que Ni más o que es listo. Ni más o que es listo. Ni y o que es listo. Ni o que es Ni o que Íñez o allá caúme milagro o que Jesús y cuacuasquis judea ni Galilea.